Feria Internacional del Libro de Oaxaca, del 19 al 27 de octubre, en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Gobierno de México